Aquellos momentos cuando quan descubres algo o te adonas que hay algo que es no y al momento que moment da, wow, que eso es no, que yo no ho ninguno ver y es la primera persona que ho está valiendo, que o está descubriendo, es una sensación sensació flipante. Yo creo que el que más me ha es que es como un reto constant intelectualmente hablando. La ciencia va evolucionando y siempre surten cosas nuevas y has de estar siempre al día y siempre, cada día es, un, es, es una pregunta diferente, un tema diferente y a mí también una de las cosas que me gusta es como que con la nuestra recerca podemos moldear el futuro. Lo que me gusta más es la colaboración con otros investigadores en proyectos eh, que van desde la astrofísica hasta la ciencia de la vida o de las ciencias de la Tierra. Y esta colaboración y esta interdisciplinariedad me encanta. Tú ves todos los días cuando una persona tiene un, un problema cardiovascular, eh, entonces pues enterarte por qué pasa esto, eh, cómo podemos prevenirlo, qué, qué podemos hacer para estudiarlo, entonces es eso, el, el, las ganas de aprender eh, todos los días. Lo mejor de mi trabajo, como diría el grandísimo Carl Sagan, es que la comprensión es una forma de éxtasis. Pues es eso, el éxtasis que tenemos aquí, afrontando nuevos retos y resolviéndolos. Lo mejor es la oportunidad de colaborar con más gente, y tanto de, del ámbito científico como de otras disciplinas, para poder buscar soluciones técnicas y tecnológicas y resolver problemas de nuestra sociedad. Es eh, ver cómo, gracias a lo que se está investigando, se pueden eh, acabar haciendo políticas de, de cualquier tipo, política de salud pública, política... Eh, ahora mismo estamos muy con uh, todo lo que es políticas digitales, la ética también detrás, que quiere decir cómo vamos a regular todas estas, todas estas iniciativas, todos estos avances en tecnología.